Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección de hoy, la número 15 Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado No reconoces que los pensamientos que piensas que piensas no son nada debido a que aparecen como imágenes Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver. Eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que ésta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Estos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero alienarán el camino que conduce a él. Al practicar con la idea de hoy, repítela primero para tus adentros y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices. Esta o este es una imagen que yo mismo he fabricado. Ese o esa es una imagen que yo mismo he fabricado. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy. Pero sí es necesario que continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros. La idea debe repetirse muy lentamente en cada caso. Si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda, trata de seleccionarlos tan al azar como sea posible. Si te empiezas a sentir incómodo, menos de un minuto será suficiente. No lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy, a no ser que te sientas completamente a gusto con ella. Pero no hagas más de cuatro. Puedes, no obstante, aplicar la idea durante el transcurso del día según lo dicte la necesidad. nos dice David hoy se nos revela otra clave esta clave es el ingenio del engaño de este mundo estamos ahora consiguiendo echar una miradita por debajo del velo que se hizo para cubrir la luz la experiencia de la identidad como Cristo y digo ingenioso, porque este es un gran truco de magia el que los pensamientos aparezcan como imágenes es la razón por la cual no se les reconoce como nada se nos ha dicho por Jesús tú piensas que los piensas y así es como piensas que los ves él dice así es como se forjó tu manera de ver Así que, vemos que la alucinación es que los pensamientos falsos o ficticios aparecen como imágenes, como si fueran imágenes reales. Y esta fabricación de imágenes es la función que se le ha dado a los ojos del cuerpo. Pero incluso el cuerpo es solo un pensamiento, el cual aparece como una imagen igual que todas las imágenes que parecen rodear al cuerpo en el cosmos-espacio-temporal. Así que, esta idea es bastante extraña al principio. Necesita asimilarse un poco, porque hay un trabajo de convencimiento que tiene que ocurrir. El Espíritu Santo tiene que convencer a la mente dormida de que está pensando pensamientos que no tienen existencia alguna de ninguna clase y percibiendo imágenes que no tienen existencia alguna de ninguna clase. De que todo este mecanismo de fabricación de imágenes es sencillamente una cubierta sobre la visión real, la luz abstracta, los grandes rayos de Dios y Cristo y se nos da una pista de lo que está por venir, episodios de luz, de los cuales Jesús dice, no tengas miedo de ellos, son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. Hmm, recuerdo mi primera experiencia revelatoria, cuando la figura aparente del suelo del mundo se derrumbó. Y esta luz resplandeciente, no de este mundo, parecía fluir a través de mí, como yo, como todo, hasta que lo que parecían ser imágenes se desvanecieron sencillamente y la luz superó a las imágenes y entonces hubo solo luz. Y esto fue una sensación de ser todo y saberlo todo. Una sensación de no tener ninguna pregunta. Una sensación de amor puro que no tenía final. El final. El mismísimo final de todo. Y así hubieron otro par de revelaciones que ocurrieron después de esa, que empezaron igual meditando con los ojos abiertos, o como nosotros le llamamos, mirando fijamente a los ojos en profunda quietud. Y hoy damos un paso en abrir nuestros corazones, en abrir nuestra mente a esta luz asombrosa, y empezamos a dejarnos convencer, a permitir que se nos muestre la luz de la verdad. La idea del día de hoy se podría decir que es el principio de una plegaria para que Dios le revele la verdad de nuestro propio ser a nuestra mente. Para que podamos llegar a conocer nuestra identidad como una idea una idea perfecta en la mente de Dios. Una idea Cristo. No una imagen. No macho ni hembra. No masculino ni femenino. No esto ni eso. No yin ni yang. Sino una idea perfecta en la mente de Dios. Y así hoy consagramos cada instante en que podamos recordar la lección del día como una práctica para preparar nuestra mente a la visión de Cristo. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado.